Con la temporada número 1 de Fortnite a punto de finalizar Y justo encontrándonos a la vuelta de la esquina de la fecha final de esta temporada Y con ninguna filtración, literalmente ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mister de Neox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya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 Hechos estos simples pasos, ya estaréis participando Así que chicos, no nos enrollamos más Y empezamos con el vídeo, let's go Chicos, hoy tengo algo muy importante que deciros Y es que en primer lugar quiero darle las gracias sobre todo a Drift Esta empresa de sillas por haber confiado en la motherfucking Neox Army Y lógicamente nos han enviado esta auténtica maravilla ¿Queréis ver esta pedazo de silla? Mirad You're never gonna make it. You're not good enough. a million other people the same stuff. don't get impossible. probable. Too many obstacles. You stop You no no you don't damn Y es que chavales, hacerme caso cuando os digo que en esta Puede hacerse de todo. En primer lugar, lógicamente, podemos echarnos nuestras partidillas. Vale, vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos. Vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. También en esta silla se puede dormir. <tose> También se puede Es increíble, se puede hacer de todo en esta silla Así que chicos, tenéis debajo el link En la descripción, echadle un ojo Porque esta silla es la hostia Dicho todo esto, os recuerdo que tengo Instagram, de hecho tenéis todas en la descripción De este vídeo, nada, no me enrollo más Y os dejo con el vídeo Let's go Me gustaría hacer un vídeo Pudiendo cubrir Toda la información Que la gente está pidiendo Ahora mismo para esta gran teoría que podríamos formar para el evento final de la temporada número 1 en este capítulo 2 del juego. Así que chicos, vamos a traeros en este vídeo toda la información y literalmente todas las filtraciones que ha habido acerca de lo que podría estar sucediendo en esta temporada número 1 del capítulo 2 del juego. Y quizás alguna de ellas nos dé la pista necesaria para saber qué va a suceder en este capítulo 2 del juego. La vuelta del monstruo de pico polar es un tema que realmente hemos estado tocando a lo largo de esta temporada para que tuviera relación directa con el evento que se aproxima. Y eso se trata... Porque ha habido muchísima información y muchísimas filtraciones que no negaban lo contrario. Y es que hay muchas sugerencias de que esto realmente podría estarse volviendo real dentro del juego próximamente. Ahora estamos en una dimensión alternativa en nuestro mundo actual del juego. Y es que todo lo que ha sucedido en la otra dimensión, de alguna u otra manera, va a estar sucediendo también en esta dimensión. Bueno, por ejemplo, también encontramos pistas sobre Kevin el Cubo y cuál era su aspecto de esta dimensión. O por ejemplo, a nuestro personaje predeterminado del juego a la hora de jugar partidas online. Bien, se trata de Jonesy, muy parecido al original, pero bueno, ya sabéis, viste diferente. Y es que parece ser que esta isla actual nos está brindando la oportunidad de volver a vivir todo lo que ya vivimos en la isla anterior, pero parece ser que con un toque diferente. Y es que hay muchísimas pistas dentro del juego que realmente confirman que esto puede ser una gran idea. Y es que ¿por qué fueron añadidos los archivos de Kakus y Dogus desde el anterior evento del juego de Fortnite si no tuvieron nada que hacer en el evento? ¿Significa eso que esos dos grandes monstruos han viajado a nuestra nueva dimensión? También estuvimos viendo esta imagen acerca de la leyenda de Craggy Crips. Lo que nos está enseñando algún tipo de criatura gigante marina. Que parecía ser que estaba esperando para ser la protagonista de alguna escena. Podría esto estar apareciendo en la isla de Fortnite durante el capítulo 2. Y este poste realmente podría ser el aviso para ello y parece ser que no se trataría exactamente de un pez pero sí de una leyenda dentro del juego y podría estar apareciendo en craggy cliffs lógicamente estamos hablando del monstruo de pico polar y es que como bien sabéis han aparecido dentro del juego información que nos brinda el juego para que realmente los más astutos logren averiguar de qué se trata. Y es que muy atentos porque chicos, quiero deciros que ya sabemos cómo es el aspecto del monstruo de pico polar en esta dimensión. Y es que Epic Games hace muy poco, dentro de la tienda de Fortnite, con el código Mister de Neox para apoyar a un creador, metieron en la tienda una skin de Cactus para ser recordado durante toda la historia del juego. Pero hace muy poco añadieron un nuevo pack disponible para comprarse, el cual dentro de él se escondía una skin realmente muy importante. Siendo la skin del monstruo de Pico Polar Pero... De esta dimensión ¿Es esta la bestia que debería estar llegando a nuestra isla de Fortnite en esta temporada? Bien, como bien os he contado anteriormente Todo lo de la isla antigua puede llegar a verse en esta isla Pero con un toque diferente Así que el monstruo de Pico Polar no iba a ser menos pero esa no es la única teoría importante de este vídeo, sino que quiero comentaros otra de las teorías que más peso han cogido a lo largo de estos días. Y es que otra de las teorías más importantes es que podría estar llegando otra vez al juego de Fortnite... Los cohetes y, lógicamente, el visitante. Y es que pensar que en el gran evento final de la temporada número 10... Vimos 7 exactamente de los cohetes del visitante... Que fueron transportados directamente hacia nuestra isla. Con un gran showdown final de unos niveles espectaculares. Y es que durante ese gran evento, muchos jugadores... ...olvidaron una cosa... ...y es que parece que el gran cohete del visitante... ...logró salir de la dimensión... ...en la cual... ...el agujero negro se hizo con todo... ...absolutamente... ...y desapareció por completo... ...transportándolo a una dimensión alternativa... ...significaría eso que realmente... ...todos los cohetes del de grupo de los siete y el visitante... ¿Todavía existen dentro del juego? Y es que pensar que dentro del juego de Fortnite ha aparecido dentro de una ubicación en concreto Una sala potencialmente idéntica a la cámara del visitante Es posible que haya algún visitante todavía por aquí Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Quiero que me comentéis... ¿Cuál de las dos teorías os ha gustado más? Y si queréis otro vídeo con dos teorías todavía mejores Quiero que este vídeo llegue a los 10.000 likes Así que chicos, Neox Army Compartidlo con todos vuestros amigos Suscribiros si todavía no formáis parte de la familia Y nos vemos en el siguiente vídeo Si activáis la campanita <risas> ¡Chao!